Las más grandes satisfacciones que yo he recibido ahí es cuando el paciente o los familiares te dicen, incluso el paciente te dice, señorita, muchas gracias, que Dios la bendiga, porque que gracias a todos ustedes me recuperé. Me llamo Esperanza, María Esperanza González Quintero, tengo 47 años, eh, soy enfermera jefe de piso del área de urgencias del Hospital General de Zona La Margarita y tengo 20 años de, de antigüedad. He ido creciendo en estudiar mis, mis posttécnicos para poder seguir adelante, crecer como enfermera jefe de piso, aún con familia, y pues retos seguir en esto, aunque pues hemos tenido nosotros también familiares que han partido dentro de la pandemia y seguir y poner aquí cara a cara, ¿no? Eh, ver sufrir a, las, a los pacientes cuando pues uno también está sufriendo. Son cuidados que a lo mejor ellos no ven porque están totalmente sedados, pero a mí, eh, en lo profundo de mi corazón, de verdad que es algo indescriptible cuando ellos despiertan y no saben ni quién los atendió, pero, pero es algo tan, tan bonito dentro de ti que dices no. Gracias, Dios, porque, porque me diste esta vocación. Estuve atendiendo pacientes graves de COVID en la terapia intensiva. Fue una etapa muy difícil. Eh, padecí depresión porque me tuve que aislar de mi familia. Fue una etapa muy difícil, yo creo que para todo el personal de, de salud. Ha sido difícil, porque cuando nosotros entramos al instituto para lograr una base, pues tenemos que... que este... Que picar piedra, ¿no? si nos mandan foráneo, nos vamos foráneo, aunque tengamos bebés, aunque tengamos que dejar familia, nos tenemos que ir para, para este, pues lograr seguir en, en, en esto. Ser enfermera es eh, colaborar interdisciplinariamente con todo el equipo de salud, eh, con, aplicando los cuidados oportunos eh, de, de enfermería.